An occurrence at Owl Creek Ridge, o en español, un suceso en el puente Old Creek. Es este cortísimo videojuego independiente creado por James Earl Cox III y publicado el 12 de febrero de 2013 en Game Jolt, la conocida plataforma donde desarrolladores independientes de videojuegos comparten sus creaciones. Este juego está inspirado en el relato homónimo del autor estadounidense Ambrose Bears, que fue publicado originalmente en 1890. Tal y como fuente de inspiración trata de un sujeto que está a punto de ser asesinado en una horca, mientras es vigilado por varios soldados. En el momento previo a su anunciada muerte, por cuestión de suerte, la rama donde lo estaban colgando se rompe y él cae en un correntoso río. Al percatarse de la situación, el protagonista aprovecha su golpe de suerte para escapar nadando e intentar llegar a su casa, donde su familia espera ansiosamente su regreso. Es muy curiosa la existencia de este juego, que no se siente para nada como un juego. Es más como un pequeño video interactivo que te dura unos 5 minutos, pero que a pesar de su corta duración, te deja con un muy buen sabor de boca. El juego tiene claridad de lo que es, muestra todo de sí y no oculta nada, sabe que su duración es la correcta y esta no disminuye en ningún aspecto de su calidad. Como pueden ver, los gráficos tienen un estilo pixelado bastante bien logrado. Me gustó particularmente el resultado con los pájaros. Por otra parte... En el apartado sonoro suena una única canción que complementa de manera muy acertada el sentimiento general del juego. El final ya lo conocerán si alguna vez han visto o leído algunas de las versiones del pequeño cuento. Si ese no es el caso, sé que será del agrado de todas las personas que piensen como yo. En conclusión, si tienen 5 minutos libres de su vida, jueguen An Occurrence at Owl Creek Bridge, una de las pruebas más notorias de que no se necesitan modelos ultra realistas para comunicar